Amigos y amigas de YouTube, soy Nico Adersid y en esta ocasión me encuentro a mi hermano adoptivo Caco. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, comunidad querido? Un placer, como siempre. Y bueno, Caco, en esta ocasión te he convocado para que disfrutemos juntos de, de este bootleg gigante del Caballero de Libra, de los Caballeros del Zodíaco. Hermoso, la verdad, hermosa invitación. Hoy vamos a tener una una sesión de prácticamente eh, joyería, tal vez incluso con algunos matices de relojería, eh, en la que vamos a, bueno, pegar una miradita a este bootleg, que creo que es coreano, de los caballeros del Zodíaco, de los cuales antes les voy a comentar un poquito sobre la colección. Es una colección que tiene tres caballeros dorados y dos caballeros de Asgard. Uf. De los uh -huh. caballeros dorados poseo los tres, de los de Asgard no. Los he visto, pero incompletos, sueltos o muy caros. Por suerte tengo estos que los conseguí a excelente precio o mediante excelentes tratos. Eh, así que bueno, completé los tres dorados por lo menos. Ya hemos visto el de Afrodita, en el que quizás sea uno de los videos más faloperos de todo el canal. <risa> eh, y en esta ocasión vamos a compartir por ahí de una manera un poco más eh, tradicional, digamos, ¿no? Eh, cómo, cómo se ve esta figura. Vamos a empezar por la figura del caballero, que lo primero que les voy a mostrar es compararlo con un caballerito no original, pero de, del tamaño original. Eh, y ahí podemos ver la, la diferencia de tamaños, ¿no? Hasta el antebrazo le llega zarpado. Sí, la figura es pesada, en este caso las articulaciones están en muy buen estado porque están, de hecho la cabeza cuesta girarla, está todo muy firme. Los brazos hacen ese ruido como de oxidado. Es, el ruido lata delata la firmeza, justamente. Sí. El material es medio como un plástico medio gomoso. Y las manos son como ya directamente de material prostético. No, mira. Es un poquito desagradable. Eh, Miren el, el movimentito de la mano. <risa> es como que tiene un movimiento de japa, boludo. Qué <risa> cágil tiene. Mirá. <risa> Terrible, boludo, es terrible, Estas cosas son las que tienen que impedir cuando diseñas un juguete, boludo, porque sirve es a propósito Bueno, el brazo se le puede mover en un montón de direcciones, tiene la típica cinturita de los caballeros zodíaco que es excelente Sí, o sea, no solo el molde sino las articulaciones son las mismas Son las mismas, Mira, por ejemplo y larga, esa de la muñeca Tiene esta doble articulación de la rodilla Y bueno, los pies son de metal Algo que me encanta de estas figuras es que son de metal, boludo y de las piezas de la armadura Claro, pesan un kilo vale. Pesan un kilo las piezas Tienen los pies de metal Y toda esta cantidad de piezas de metal Porque después cuando lo sostenés Es terrible, gigante Así que Caco, te propongo que primero armemos el muñeco Hermoso el caballero Y después para ya poder dejarlo expuesto en el, en el museito de Adersid Dejar la armadura, el totem armado Esta armadura se caracteriza obviamente, para bueno, los que no conocen no, acerca de la franquicia y están viendo esto por mera curiosidad de un juguete, por que las armaduras tienen cada una su particularidad y esta es que está llena de armas por está, todos lados. Sí. Y desde los pies, ya nos saltamos una pieza, por ejemplo, que va en los pies, ¿no? Puede ser, que es este, mira, esta pequeña... Ah, tienes razón, hay que poner el cosito ese. Tiene un porta armas esto. ¿Son 12 las armas que tiene esta armadura? Esto, son 12 armas, creo, sí. Sí, sí, son 12. Como los 12 signos. Claro. Esto va acá. Este sí queda medio flojo. Pero bueno. Este va acá. Que ¿Qué es lo importante. Sí, pero yo se lo voy a poner último. Junto con todas las armas. Porque si no, viste, va a andar cayéndose constantemente. Y ahí van estas, ¿no? Mira. Sí. Las sí, sí, sí, van las ahí. Ahora bueno, lo mostramos. Eh, las rodillas, o los muslos sería esto, ¿no? Más que rodillas. <risa> claro. También de metal que quedan encajados perfectamente. Miren acá el... La falda. La falda, tremenda pieza. ¿eh? Escuchen el ruido que hace. Ah, eso es un detalle que hace poco Se siente como... El ruido es como si estuvieras realmente eh, poniendo una armadura a un caballero de verdad, boludo. Y hacen un sonido cada una de estas piezas de metal. Y emiten una nota musical. <risa> cada una. Mira, de Mirá, que son. Eh... ¿Vos ahora a dónde vas? ¿A los brazos o al pecho? No, ahora se arma el. El pecho, me el parece, pecho, ¿no? Claro. Sí. Y le das total estabilidad a lo que acabas de armar. El pecho siempre queda medio inestable con esto, igual. El no pecho. tiene ningún ganchito, viste. Los pechos claro, siempre terminan de agarrar el estabilidad. El pecho siempre... Siempre estuvo no, flojo. Un, un, un y esta pieza que está buena también. Que es que bueno, tenemos que ir sí o sí al... Me parece que primero eran los brazos, boludo. Mirá. Va a ser que va a ser más cómodo. Los brazos que también... No. Esto es lo que yo hago, es ponerle la muesquita a esta... Eh, para el costado. Cosa de... El escudo va para adelante. O acaba el escudo. El, el escudo. Creo que el escudo va ahí y un arma va encastrada. Ahí puede ser. Creo que el escudo va acá en realidad. sí claro acaba que... un arma. Claro. Esto que bueno, hay que ir sosteniéndolo todo con una mano. Sostenerlo así. Y termina de encajarse con el hombro, que se le mete por este agujerito. Es bastante complicado como los... ¿Este es como se llama, brazo se llama esto, ¿no, caco? Según los, los mapitas Claro, ese, ese viene a ser el brazo y, y este es el antebrazo, en realidad Sí Este, este es un y ahora, y acá ahora, ya, ahora, ya se empieza a estar claro, Es como se complica la estabilidad aún más Ahí va Ahí está, ahora quedó Qué casquito el cajito también tiene un detalle que está muy... No es tan detallado, pero tiene buena forma. Claro. Bueno, oh, le queda medio... Medio ahí. Le queda medio raro, sí. Vamos a ponerle las armas ahora. Por lo pronto así que la figura base armada. Ahora hay que ponerle las 12 armas que sí. tiene. Intentando que no se nos caiga la figura. Así que convendrá ponerle... La encastre más sólido primero, ¿no? Sí. Esta no es muy sólida. No, yo creo que las más pequeñas, como la de los antebrazos. ¿Esta va eh, acá? Esas van ahí, me parece. O van acá. No, no, no, ahí no. <risa> este es un quilombo, Este sí va acá. A ver si lo hacemos al revés, como decías vos hoy. Y lo ponemos así. Sí, me parece que va ahí. Este... ¿Este qué mierda es? Ah, no. Este va acá atrás. Sí. Buenísimo. Justamente también ahí va encastrado es este. el cosito este. Va, alguno de estos dos, o el tridente o ese. Sí. Pone... Este queda más lindo porque hace ¿Te gusta el juego más este? De... Sí. Es tremendo, mirá cómo, mirá cómo está brillando esto. Sí, sí. Es como es... si hay que ir cada vez más cómodo. Mirá lo que es esto, boludo. Es impresionante. Eh, y los cositos estos. ¿no? Los, bueno, el... los escudos no. Pero los escudos últimos me parece. Ah. No importa el casco. Esto va acá. Y esto va acá. Pero qué conchudo. Bueno, la idea se entiende. Este, este cosito no va a quedar. A menos que lo deje así. Que lo de, a menos que lo deje de pie. Último me parece lo pongo, ¿no? Los escudos entonces. Los escudos lo que tiene es que ya están empezando como a abrirse Es la única pieza que tiene un poco de deterioro Tiene como una grietita acá Claro Que... bueno... Hace que el encastre no sea tan efectivo Claro Y si le pones un papelito, lo rompes más Porque viste que a veces ponerle un papelito... Es un arma de doble filo Claro Porque hace que encaje más, pero... Te rompiendo a o sea, me faltaría sostener el tridente, pero... Pero sería una tarea titánica ¿Y de esto? mandárselo Bueno, no va a ser tan titánico, eh Dame el tridente <ríe> La prótesis esta que tiene en la mano, boludo, es terrible Claro, gracias a ese material... Es como un glitch, de <ríe> un juego ¡Uy, boludo! Bueno, vamos a ver cuántos segundos dura armada sin que se le caigan piezas Acá la tenemos para la posteridad Es una figura colosal Vamos a compararlo de nuevo con un caballero del tamaño normal Podemos ver que la diferencia es significativa La verdad que sí Tiene un brillo que le hace justicia a los caballeros de oro, me parece pero esto creo que también tiene que ver con el hecho de que está muy bien conservada la figura Con estas piezas en dorado de plástico que no se destinieron para nada Que creo que son todas las, las mayores responsables de los brillos Porque la de metal Acá, tiene gastada la pintura Está como más opaca, sí eh, Entonces bueno, vamos a, a ver si lo podemos girar No, yo digo que es imposible Vamos a ver si la podemos ver desde atrás Mira Pero bueno, me ha demostrado lo contrario Vemos que la pieza se mantiene bastante firme A pesar del tiempo que pasó Ahí empezó a estartalarse eh, Tengo que hacer algo urgente con este No sé cómo voy a reparar esto Pero bueno, lo que sí sé es que ahora vamos a dejar armado el tótem Porque lo quiero dejar en exposición, esta figura Para no jubilarla, sino como... Empieza a cumplir su función de, de embelecer las miradas de las personas, ¿no? Que pasan y la ven. Así que vamos a armar el tótem, Caco. Y con eso terminamos. ¿Te parece? Por favor. Bueno, tenemos todas las piezas ya desperdigadas por toda la habitación. Vamos a separar las armas de las piezas de la, de la armadura. Claro, porque ahora ocupan necesariamente el mismo lugar. Sí. No ocupaban... Claro, ahora las armas van a estar colgando, van a estar impresionantes estas. Esta armadura es de las más lindas me parece, ¿no? Yo creo que es mi favorita, sin dudas. Y sobre todo para un juguete que tenga los escudos esos que cuelgan, eh, me fascina a mí. ¿Por dónde empezamos? Por las piernas también. Y claro, acá nuevamente la, la norma de oro. Pero vamos a hacer que en la mosquita se oculte acá. Esto, ¿dónde iba? Acá. Enganchada. Este se iban enganchados de una manera medio rara. Ah, no. Al revés. Mira, sí, boludo. Increíble. Increíble, boludo. Eh, ¿Qué sigue acá? Los brazos. <risa> Lo voy sí por afuera porque si no chocan. Claro. Eh, los brazos. Estos cosos. Estos cosas se suelen caer, me parece. No estoy seguro, igual. capaz que eran estos también los que se caen. Me parece que estos son los que. Sí, me quedan ahí a merced de la fuerza de gravedad nada más. Sí, sí. Eh, me gusta mucho el pecho como encaja acá. Sí, es una sensación muy placentera. Encaja muy bien. Es más placentero aún que ponerse el caballero. Sí, sí, porque lo depositas ahí en esos dos, en esos dos agujeritos. Zruk. Y queda perfecto, boludo. Es hermoso. se salió, vamos a ponérselo después. Eh, los escudos, va... Uh, esto es buenísimo, sí. Cada vez va antes de que ponerle el de arriba. Tienes razón. Ay. Increíble, boludo. Es increíble esto. Están locos los que hicieron esto. ¿Vos te das cuenta? Están locos. Eh, es, es hermoso. Y ahora yo lo que hice. Es, me vino sin, los, sin las cadenitas esto. Así que yo le hice estas cadenas. Muy humildemente. Igual antes por ahí podrías ponerle el tridente atrás. que también es una pieza de encaje fácil. Y... Sí. Esto último habría que ponerlo. Y las dagas y todo eso también. Sí, no, las dagas van. Este nada más va, porque lo demás va en los, en los escudos. No es muy fiable el encastre. Para nada fiable. Era así esto. Sí, sí, era así. El casquito también sí. de fácil encastre. Es que me parece que primero ah. hay que poner el otro. Tra todo trabaja en conjunción. Respeta el, el concepto de del signo que representa. Sí. Mirá que bien que queda, boludo. de su madre Pero bueno, es bootleg es, es obvio que no va a encajar Perfecto Y que se va a gastar con el tiempo también Los encajes no están muy buenos Muy poco feales Y no sé si estoy poniéndolo del lado correcto La verdad, me parece que no No me estoy poniendo al revés. Y no me gusta ponerlos al revés. Porque más choca atrás, boludo. ¿Ves? Ahí entra. Y vamos a dejar apoyado así y listo. Ante el menor movimiento ese se cae, Así que se lo vamos a poner último. Ahora vamos a poner los... Las cadenitas estas que le hice. Y a esto hay que ponerle <coughs> las armas acá. En las balanzas. <coughs> una de cada una. De las que sobran. Y acá puedes jugar incluso poniendo estas así sueltas. ¿viste? La sensación de dejar las armitas eh, en los escudos, uh, ¿viste, boludo? Sí, sí, sí. Se empieza a equilibrar la justicia. La sensación de dejar las armitas acá es indescriptible, boludo. Es hermoso. Y falta, por último, y falta el tridente. Coronando ahí. Miren lo que es eso. Y bueno, esta es la la armadura de Libra en todo su esplendor. Este bootleg coreano. Gigante. Y como vemos, de enorme calidad, ¿no? La verdad que sí. Eh, demandando también un enorme trabajo. El armar semejante pieza. Sí, complicadísima. Complicadísima también por su... Si bien es de muy buena calidad esto, también es un bootleg y, y Con todo lo que eso conlleva. Cuesta armarlo porque hay algunos errores por ahí en el diseño, pero que la verdad es que todo tanto esfuerzo vale la pena para poder después, para poder después al final disfrutar de esta de este coloso de oro frente a nosotros, ¿o no? Totalmente. Esto expuesto con una iluminación correcta brilla muchísimo, brilla realmente como si fuera una joya. Así que yo creo que voy a intentar hacerle justicia y exponerlo de una buena manera. La verdad, que es una muy buena idea. Entonces, nosotros nos vamos a ir yendo, no sin antes pedirles que nos dejen su comentario sobre lo que esta figura les haya hecho pensar, sentir, si la tienen, si las conocían. Y que si les gusta la vida que estamos haciendo, se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo Pero síganos en Instagram donde mostramos material que no llega a tener suficiente fuerza como para un video y nos estamos viendo en el próximo videito hasta la próxima